telecita chingona, no, a ver si lo estrenamos con el nuevo Rumi. ¿Qué tal amigos? Eh, soy el escorpión dorado legend. Hoy estoy muy contento porque por fin recibí el llamado del nuevo Rumi. Ojalá no nos toque algún pinche güey, todo pendejo con cara de chango, todo pinche culero. Ah, Creo que se está llegando. ¡Ey, qué pedo, cachorros! ¿Qué pasa, escorpión? ¿Cómo estás? ¡Ey, qué pedo, cachorros! Oye, esa mamada. No creo que a mí me dio mucho gusto ver a, a, a ver quién era el que solicitaba el roomie, recién. Pues bueno, tampoco crean que a mí me dio mucho gusto ver quién era el que solicitaba el roomie. atención, qué la brinda de qué, eh? Que el próximo roomie se la va a pasar muy bien contigo. Y se le va a pasar muy bien conmigo de que nos sea, estás diciendo que tú no te la pasaste bien. olvidado el olvidado del YouTube el... si no quieres quedarte no esa fuerza de ¿eh, te puedes decir, mira la estatus de culero el departamento apenas está levantando pues no está culero está bien o sea digo pan, he vivido en otras casas con más personas que pues, tienen más desastre yo lo veo bien lo veo bonito pero aquí se trata de construir tus propios muebles qué a huevo no mames cómo voy a construir mis muebles ni siquiera te puedes ir ahorita eh no no, sí los construyo. Right. Sí, chingale. Oye, ¿y este es el lapicito? Mira, ve. Me dio Perdóname. Pregúntame por qué hay cámaras aquí. Oye, ¿por qué hay cámaras aquí? ¿Cuáles tenemos? El... Ah, ¿las nataste? Es mi sí. nuevo, nuevo reality show no, no invasivo. No, pues esto soy a no, no, yo les digo los fantasmas, nadie los nota. Pero, ¿cómo no? Mira, sí, ¿Cómo? Ni lo sientes. Ve, espérate, ni lo sientes. ve, ve. Ni lo sientes. ¿Cómo no? Están aquí. Me están chingando. Pero no lo sientes, ve, ve. No lo siento. ¿cómo no lo vas a sentir? Sí, un santito que compré, mira. No sé si te importa. No me toques, pendejo. ¡Vote a trabajar! ¡Construye un excusado! Para que cada vez que le estés hablando... Oye. ¿Tú sabes, no? Porque cada vez que hablas, la cagas. ¡Ah! No más, ya cada vez está más pusilánime mi, mi pinche roomie de mierda, güey. Voy a ponerle allí un pinche letrerito. Cuando estén en sus días, no vengan cuando quieran ser mis roomies. ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ya ¡Deja de grabarme feliz, güey! ¡Ya! Pues bueno... Todo llega a su fin. La verdad me la pasé increíble. Estuvo muy, muy, muy chido estar acá. Pero yo tengo que continuar mi camino. Lo que todo mundo sabe que me dedico hoy sé hacer mejor: el gaming, ¿no? Jugar videojuegos, entretener a, la, a las personas viendo cómo juego y ganar torneos internacionales. Bueno, yo no. Bueno, sí, pero que alguien más me ayude. Gracias, gracias eh, por recibirme y me voy súper, súper chido. Gracias. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Y así es como es el nuevo challenge. Ok, pues no está tan chido. ¿Cómo no va a estar chido, güey? Si ahí tiene un chingo de visitas, es lo que está pegando. Bueno, sí si tiene visitas, pero eso no quiere decir que sea bueno. Ay, pinchita, aquí vas a aprender. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez tuviste algún hermano mayor? Ay, sí. Pero me trataba muy mal, me robaba el domingo, lo rompía cosas y decía que, que yo dijera que las había roto para que no lo regañaran a él. Sí, güey, me, me maltrataba mucho. Bueno, yo voy a ser como ese güey, pero en culero, para que se te quite lo pendejo ¿Cómo? Para que aprendas a valorar, cabrón, a la pinche familia, cabrón Porque si no hubieras tenido una pinche hermano mayor No hubieras aprendido ni siquiera a limpiarte los putos mocos ¿Cómo ves, pendejo? pues... ¿Eh? ¿Eh? Está bien, está bien, está bien Ni lo conozco, pero... Pero pinche malagradecido de mierda No mames, soy Nada mal ¡Ay, espérate! Mi pene Ya Yo voy a jugar aquí ¿Cómo vas a jugar? Ni siquiera... ¡Yo estás... sigue desempacando y ya! Bueno... Este... Mucho emoción, lo voy a a futbolista, este, equivocado. ¡A la madre! ¿Qué? Perdón. ¡Pinche pendejo! No, pero fue, fue sin querer, güey. ¿Cómo que fue sin querer me pegaste? Pues... ¡Le voy a decir a mi mamá! No, no le digas a mi mamá. ¡Le voy a decir a mi mamá! No, no, que... no, perdón, cabrón. No, no le digas a mi mamá. Yo, yo juego contigo. Vamos, yo te... te... No es, como, no es como que me importe que se vaya, que, ay, no mames, ya, otro otro roomie que pasa por aquí y no se queda más de dos horas que duró la grabación. Pero, dices, ya, güey, o sea, ya uno llega el momento en que como que quieres que, que agarrar como una estabilidad y que gente que entra a tu vida no salga tan fácil por un elevador y ya. ¿Quieres se cortamos? No, estoy bien, nada más me estoy acordando de... Ay, hace mucho calor, me están sudando los ojos, no mames, súbele al aire, pendejo. Estoy bien, güey, voy a conseguir otro roomie, alguien más divertido. ¿Quieres un abrazo, Scorpion? No quiero nada, pendejo. Me da gusto que el escorpión cada vez se... pues se ablanda más, o sea, el escorpión me está tratando mejor, o sea, dentro de lo que cabe. Me ha gusto. ¿Tú piensas que esto es pinche novedad o qué, cabrón, no? Los verdaderos gameplays eran los que hacíamos cuando íbamos a echarle pinches eh, fichitas a las maquinitas de la farmacia, cabrón, y ponías hasta tu ficha así para que tuvieras orden, y todos los demás pendejos aquí se te hacía la pinche bolita. ¡No, oh, yo una pinche estrella! La estrella de la cuadra, yo una 200, veces así. todos los gachos! Pues es como tío, eso, es como eso, tío, pero... Es como eso, pero por internet y me ven más personas. ¿Pero fueron que a cabrón? faltes, of Fighters, Marvel contra Capcom y así, y hasta de mano cambiada, así, búgata, búgata, es así de las chingonas, cabrón, no, no estas pinches mamadas. Ok. No, acá lo que, mira, préstame, préstame. No, ¡eh! ¿Qué te, te pasa? Te voy a enseñar, ahorita te toca, te toca, mira, sí, sí. Board Pero ya no, la zona te va... Voy, mira. ¿Cuál voy que a, a mano cambiada, como se juega... All, ¡Pero all, es all all forma school. tonto! School, ¡La zona te está comiendo! ¿Ya me, vas a dejar jugar? ¿Me vas a dejar jugar o no? dejar jugar o no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, la princesa! no, no, es tu compañero o compañera. Lo voy a coger. ¿Cómo te lo...? El, no, no puedes... ¿El control de televisión ahí? Como Netflix. A ver. Ahora ¿Va? sí, ya, ya vamos con eso. Este... ¿Me lo ¿tú? voy...? A... Va, sí. sí va, trae. Me lo voy a coger como en Black Mirror. A ver, ya, ya, ya, ya, déjame jugar. ¿Quieres jugar esto? Déjamelo prender. Eso, ya, ya está. Pícale ahí. ¿Con, ¿Con la, esto? Con los dos manos, sí, güey. Tú mí. El OK. Yo dice que cambiar canal, uh -huh. es para tener más energía, cambiar volumen es patada, y este es Power Ultra Combo Breaker. Ah, huevo! Wow. ¿Quién soy yo? El de allá. A ver... ¡Ándele! ¿Y, y si cambiamos mejor no, de...? No, no, no, vas, vas ganando. ¡Mira! ¡Ay! ¡Vas ganando! ¡Uy! ¿Y eso de... es el... ni siquiera le pequeño? no! Vas ganando. Tú eres el chiquito que está allá. A ver. Power, power ultra. Uy, uh, ya, ya eres el árbol ahora. Es que tienes que quedarte quieto. Ok. No, sino, pendejo, así no, pendejo. Con las dos manitas, eso, ahí está. Es como el Wii, ¿no? Date cuenta que no tiene pilas. ¡Ay, no tiene pilas! Entonces por Bluetooth no necesita pilas. <risa> Toma esto. No vas a poder contra mí, Artañán. ¿Ah, ¿sí? Pues toma esto. Yo he cortado zombies con esto. Ah, sí. Pues esta espada es una anti-espada corta zombies. Ah, sí. Pues esta es una anti-espada contra la espada de zombie Ah, sí. Pues esta, además, dispara. Ah, sí. Pues esto luego. <risa> Hazme, hazme pisito A ver, hazme un plecito, va ¿Listo? Una, dos, tres ¡Ah! ¡Ya! ¡Pásame! Sí, se la hice de verdad Eh hey, no, ven para acá, ven para acá. Nah, este repartidor, está? <risa> qué pedo. ¿Qué pasa? Fue sin querer, güey. No te preocupes, yo te doy. <risa> Uno, dos, tres, treinta y siete, treinta y ocho. 39, 40. ¿Listos o no? Allá voy. Sería el camarógrafo nada más. <risa> te encontré. No. Ya, no, ya. Uno está por mí. No, uno está por mí. Pido base. ¿Qué pido base? ¿De qué? Ah, vale, ya gané. No, no esos escorpiones te, te dijo. Escorpión, Escorpión. ¿Sí? Se me olvidó decirte algo. ¿Qué pasa, guayabe? Tata. ¡No, pruebate! ¡Pinche pendejo! ¡Ah, estás, pinche idiota! <risa>